¡Madre mía! Ya se han celebrado los Emis! y yo tengo que hacer un vídeo de esto. Bueno, más que de esto, voy a ligarlo con algo que también es súper importante y es una imagen corporativa completa, dinámica y que llame la atención de todo el mundo. ¡Comenzamos! Y os estaréis preguntando ¿por qué ligo la identidad y la imagen corporativa con la gala de los Emis. Muy sencillo, porque lo voy a dividir en categorías y son igual de impactantes. Comenzamos con la categoría al mejor diseño. Y yo nomino a, redoble de tambores y si sí seguidla en Instagram, porque ahí sube imágenes y fotos de todas sus obras de arte. ¿Por qué digo obras de arte? Porque van desde la ilustración hasta la fotografía, pasando por vídeo, animaciones... Echadle un ojo porque merece la pena. Siguiente categoría, YouTube, ¿por qué es tan importante tener un buen canal de YouTube? Porque es la imagen que perciben en vídeo todas las personas que quieren curiosear sobre tu marca. Al final, YouTube, a día de hoy, es un buscador más. Es como Google. Se buscan tutoriales, se buscan guías. Entonces, si necesitas consejos para mejorar tu imagen en esta red social o plataforma, busca el canal de mi nominado, que es... ¡Santiago Cosme! Analiza otros canales de YouTube, analiza tendencias y te da tips para poder triunfar. Así que no te lo pierdas. Échale un vistazo. Merece muchísimo la pena. Siguiente categoría. Un blog de lujo. ¿Por qué es tan importante tener un buen blog? Al final tú subes contenido, todo el mundo tiene dudas que quiere resolver. Si lo quieren hacer mediante material audiovisual van a consultar YouTube, pero si no, como decía antes, van a consultar Google. Tienes que escribir contenido que sea dinámico, que sea atractivo, que enganche al lector y sobre todo, que esté bien posicionado. ¿Quién da muchos tips para hacer un buen marketing digital? Pues por supuesto. Oink My God. Y por último, te voy a recomendar una plataforma que te va a ayudar a mejorar todos los aspectos de tu empresa. Esto sería la nominación a la mejor plataforma de cursos online. Y yo voy a nominar a boluda.com. ¿Por qué? Porque habla de todo. Y lo que no puede abarcar él, llama a expertos profesionales de otros sectores para que compartan todo su contenido. Sin duda, esta es una herramienta súper útil, con mogollón de cursos que puedes empezar a hacer en cuanto quieras. Y la verdad es que relación calidad-precio, espectacular. Así que ya sabes, si tienes cualquier duda, contacta con nosotros. ¡Te esperamos!